estamos con nuestro invitado, el más esperado, ¿eh? el Guerrero Negro. Bienvenido, un aplauso. Que es equipo de trabajo, ¿eh? ¿Qué lo que? Háblame de ti, Joseador. En primer lugar, gracias, papá Dios. Buenas tardes, San Francisco. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí está en Redes Joseo, el Guerrero Negro. ¿Qué es lo que, es, Guerrero Negro? Te veo bien. Contento, contento. Te veo trabajando. bien posicionado, un muchacho que. Está activo, que, que siempre está en Joseo, en Cantadera, en todos los paris, en todos lados, el Cibao del Guerrero, el país completo. ¿eh, a, ahora me quieren cambiar el nombre. El Boris me quiere cambiar el nombre, ahora me quiere poner el sol de la una. Que sale en todos lados. Porque eso sí. el que más pico. <risa> Qué es lo que es, guerrero, háblame de ti, háblame de los proyectos. ¿Qué nos trae Guerrero Negro hoy a los osobrosos? Estamos bien, estamos bien trabajando. Gracias a ustedes siempre por abrir, abrirnos las puertas. Gracias a Max el Perro y todo el movimiento urbano de la serie 56. Eh, la, la, la gente, eh, excusame que te interrumpa, Guerrero, la gente piensa que tú eres de aquí, de San Francisco. Es que San Francisco eh, ha sido todo para mí. Entonces, ahora nosotros estamos cantando, pero yo venía para acá a pedir bola. Es una película, flaco. Yo me recuerdo que yo te veía coreándola. Se llama El Poder de la Iglesia. Y fue aquí en San Francisco, Tigreja 56, que fue los lo hermanitos mío que se la bebían conmigo en la cuneta. Bray del Ultra Fantástico, Ale Bonilla, El Profeta, mejor conocido como Brian S. Saludos y mi respeto desde aquí, hermano. Ey, ey, pues no, pues está, está nutrido, está nutrido. Y sí, ya. ¿De, de, de dónde...? Eh? Háblame de tus inicios, guerrero, ¿De dónde, ¿de dónde nace el Guerrero Negro? El Guerrero Negro de la provincia hermana Mirabal, un chamaquito que viene de una familia muy humilde. Eh, el nombre nace, que mami, nos mudamos a una casita medio a entonces mami solamente contrató dos obreros cuando necesitaba como seis. Y ahí yo ve que los obreros necesitaban ayuda. Yo estaba intentando levantar una pala para ayudar a cargar el cemento. Y el, el que más sabía de los dos obreros que ella contrató, le dijo, doña, ese niño de usted es un guerrero. Y mami le dijo, sí, ese es mi guerrero negro. Ah, no era, okay. de di que, que, di que el nombre bacano, vamos a buscarlo. No, ese nombre fue, fue de... Fue su madre que, que le puso el, el nombre guerrero negro. Literalmente. ¿Desde, desde cuándo inicia la música, el guerrero negro? Desde los 11 años. ¿Desde los 11 años tirando para sí, sí, sí, sí. Un tema. ¿Cuántos temas tiene grabado el Guerrero Negro ya? ¿Cuál es el propósito? ¿Hasta dónde quiere llegar el Guerrero Negro? 46. De que los jóvenes vean que por el camino correcto sí se puede llegar. Y que podemos cantar Urbano, pero tener una educación como lo tiene Tellay. Ey, ey, está bien, está bien. Ahí vemos que, que te, di, te dio un apoyo. jociaste para mí, tú jociaste ese apoyo. De nuestro hermano y amigo Chelo Cha. Chelo es el verdadero líder de la música urbana, del guero, del verdadero guero, porque tú lo ves así, pero ese pana es real hasta el final, el más real Sin que caleta, yo, de prometió, verdad, de verdad prometió y cumplió. Realmente, yo, había mucha gente que yo decía que eso no se iba a dar, pero gracias a Dios, Bor hicimos la diligencia, y se dio, y Chelo me ha llevado con el Alfa, me he llevado con un musicólogo, me ha llevado... con ¿Tú me entiendes? Me han puesto en la vaina. Yo estoy ahí. Ya depende de mí si yo, si yo no pongo un huevo. Y yo soy un gallo. Los gallos no ponen huevo. Van a seguir llegando más oportunidades. Eh, por aquí estamos. Gracias por la oportunidad. Vine a estrenar el video de, del remix de Lambón de Va, Vamos. A ver. El tipo se vive la movie. Sí. El tipo tiene eso. Es Señores, gracias. muy bonito. Unos colores. Felicidades, Guerrero. Gracias, gracias. Es una calidad. Gracias. Parece Boricua. ¿Sí o no, muchachos? Parece Boricua un consejito para los muchachos que tú sabes que eso es Red de José mírenme lo que están ahí que nosotros hicimos un video bacanísimo aprovecho para saludar a Diego Abel Polanco y el Compleo Urbano que están tutti discúlpame la payola es eh, trabajando que se llega al éxito déjense esa vaina de que estén en Instagram de que güey viendo live por live de que fulano me dio like. no estoy trabajando si usted quiere llegar al éxito trabaje que el trabajo venció el talento ¿Quién, quién maneja quién maneja al Guerrero Negro mi jefe, mi mejor amigo y ahora mi compañero de música, el body production de la discoteca La Vara, en donde yo crecí, era mesero, limpiaba los baños y hoy en día soy el artista de El Body Production, el mismo dueño de la discoteca. Ok, el, el Body Production que te está manejando en cuanto a a tu carrera. Y, y una aceptación bien, he visto que. Que está en todos lados y la gente tú le cae bien a la gente. Gracias papá Dios. Recuérdate Neto que no hay oportunidades para el que no está preparado. Y consideramos que estamos preparados. Eso así, ahí te veo también con los muchachos de los Reyes Mundiales. Son míos, eh, Graffi, es. Max. Aprovecho para saludar a los míos, el Moye, el que el Blas, ando con Ocibape, Raúl, Elfi, Eduard Lai, el Negro, Tito, Iván. No, esa, esa Todos esa los tigres gente, que son míos están tutis. Anda con dos morenos que yo hasta para la marcha me lo quiero llevar. <ríe> ellos o sea, van, ellos van. morenos me miedo. Mi hermano, eh, háblame del movimiento. ¿Cómo tuve el movimiento 5-6 aquí? Óyeme. ¿Cómo, me... ¿cómo tuve ese movimiento de los muchachos? Lo veo, lo veo un poquito más en chisme que en trabajo. Porque nosotros tenemos un movimiento bacano. Es que hay un sinnúmero de yaes durísimo que si empiezo no termino. Eh, Dame cinco, un top cinco, un top five Ojalá to que los nombres no, ojalá que no, los nombres no, no, no se me vayan. No, Mesías. Mesía. Ayúdame con el que canta bonito, que es mío, y se me fue el nombre. ¿Cuál? Eh, es rubio, es rubio. Eh, un blanquito, él. Un blanquito, improquín. Improkin, duro. El que yo te digo es. Ah, que no era improkin que te iba a mencionar. No, pero que improkin está todo. Y también okay. yo no, bandos, no te comento Faltan los lados. qué hizo en la voz. qué hizo en la voz. Duro, mío. Eh, ¿Cuál más? Son cinco. Faltan dos. Faltan dos. Estoy wow. mareado ahí. Eh. eh, vaina guerrero de la silla. Tuti, mío. Cariño y respeto por usted ya hay. Y pero falta Juan. Falta uno. Aquí es que viene. No el que tira el, el, el dado, come. El eh. que tira el dado, come. En mi falta por ahí. Hey en B5, que anda por ahí. Espérate no dame la no, ñapa. No, no, Capuchino sí, ya sí. está en la ya Capuchino está eh, todo. Este muchacho eh, vaina. Yoan eh, yo. and yo. De eso se lo dijo el perro. No no no no no no no ellos saben que yo lo coreo por. Eh, espérate. No, no, ya, no que esos muchachos tienen mucho tiempo y tienen su respeto con uno. Claro claro. Y son de one never the two. Ey, ey, vienen duros a gente. Eh. Sí, eh. más me dijo que viene una vuelta con Joan. Yo, yo, óyeme, no tiene, me no tiene que estar pegadísimo. Si usted está trabajando, usted está todo. Chicle cuando usted tiene seis meses que usted no grabe un tema. A esos viene... muchachos muchacho que están acostados, que quieren que lo ayude y no, y no se paran de esa cama. No. ¿Qué, qué es lo que usted le, le, le va a decir a esos tigres? Que, que, se, que. Porque ustedes, Que, que, usted le, que se queden dedicándole verso a la novia. ¿Y, que, ¿Y cu que... cuándo usted me invita para allá para Salcedo, para, para Debory? Ahorita. Para el de Boris Ahorita. Ahorita. Para oh, allá. Ahorita, no vamos oh. para allá. neto, la vaina cambió, ya esto no es para mediante. Estamos yo, bien, yo, gracias yo, a Dios. Primero antes de tirarme un traguito, Pero yo, yo te llevo, manejo. el Bori no tiene un chicken place allá. ¿También? Sí. ¿Cómo tú tenías que traerme el Bori para acá? El Bori está en una entrevista en la emisora, ¿eh? Pues sí. el Bori está trabajando de pinga sí, también. Sí, claro. No, pues yo quiero conocer El Bori. Que tenemos un tema junto, te dije mi ¿Cómo, compañero ¿cómo de música. ¿Qué que dice el tema con el Bori? Yo me fui en Yola para Puerto Rico, allá vendía Juki también, oh, ya a los cuatro años ya yo era rico. Mm. Y en San Francisco grabé mi disco, dile, me hice rico, rico. me hice rico. Me, eh, <ríe> ey, <ríe> tú estás todo, te Ajá, la sabes, ¿tú tú te lo sabes. Yo no voy a decir, pendejo, ¿eh? <ríe> guerrero, muchas gracias, mi hermano. Gracias a ti, mi hermano. Gracias eh, a San seguridad, Francisco. Seguridad que no me lo dejé ir porque me invitó para allá y nos vamos juntos. No, ya nos vamos. ¿Eh? Nos vamos, de eh, verdad. Un guerrero, un guerrero, era un guerrero. Tiene que seguir así, manito. Esperemos que cuando te pegue, me voy a tirar 50 fotos para... Si, si te pega y ahorita me hace un fuego en la fiesta como le hice al amigo del perro eh, eh, en una discoteca que digo, entonces tú no me conoces déjalo radio. no no eh. gracias eh. gracias por la oportunidad gracias a max y a todo el equipo de los reyes mundiales gracias, o sea, a, mi a, gracias a, de a chelo pimentel, que aquí un muchacho le gusta los eh, saludos saludo para mi panamera de pimentel tú y mío eh, después de aquí vamos para eh, castillo ya bien eh. bien yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. No, ya se pegó, ya se pegó para allá. <risa> señores, aquí tuvo eh, las redes sociales, Guerrero. Sígame lo bueno en mi cuenta de Instagram, elGuerreroNegroRD. Como ustedes pueden ver el video, dale corriendo para YouTube y busca Remix Lambón Traicionero Chelocha. Tú verás que vamos a formar un movimiento en San Francisco y le voy a dejar saber a República Dominicana que por el camino correcto sí se puede llegar. Claro, eso es así. Muchas gracias, Guerrero, señores. ¿Eh? Y, y llegamos al final, llegamos al final del programa con el Guerrero. Vamos a despedirnos con el videito ahí porque se ve bien, señores. Hasta el lunes, el fin de semana no estoy haciendo nada. Si me quieren invitar, yo estoy dispuesto a cualquier comedera, cualquier cosa. Que estamos, estamos, open. estamos, open, señores. Hasta luego, nos despedimos con el Guerrero Negro. Gracias.